Bueno, ahora nos encontramos, una vez finalizada la sesión de hoy, eh, nos encontramos con el vicegobernador Gustavo Cantero. Buenos días, eh, Cantero, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto. Bueno, comenzar consultando, hablar respecto al tratamiento de la ley Yolanda, una ley importante de, para formación a los que trabajan... A, a, para con lo que tiene que ver el medio ambiente, ¿no? Fundamental para los tiempos que vivimos, fundamental para preservar el medio ambiente. Por eso celebro el tratamiento de esta ley, celebro el tratamiento afirmativo y sobre todo que por unanimidad haya recibido el respaldo correspondiente. Esto para empezar a trabajarlo con los distintos institutos que respaldan, que trabajan en la provincia, ¿no? Desde luego que sí, esa es la idea y en esa línea estamos trabajando y por supuesto que lo vamos a seguir haciendo conforme el ordenamiento que establece la misma ley. En este mismo, en, hablando, digamos, de otro, en otro contexto, en otro ámbito, ¿lo que tiene que ver con la ley de oncopediatría, otra ley también que es importante, se trabajó, se habló hoy en, en la legislatura? Fundamental, una ley que se origina en la Cámara de Diputados que recibe el tratamiento también por unanimidad, con exposiciones claras del ex ministro y hoy senador Dos Santos, de la senadora Rindel, que ha recibido por supuesto el acompañamiento unánime de toda, la, de toda la Cámara de Senadores. Esto es importante decirlo, sobre todo para los tiempos que vivimos y para todos los, los pacientes que hoy tienen necesidad de, de la aprobación de esta ley. Siguiendo en esta línea de, de tratamientos unánimes, si se quiere de alguna manera, eh, lo que tiene que ver con eh, el, lo presentado por el, la oposición, eh, los rechazos a los dichos por, por Patricia Bullrich, ¿esto usted cómo lo ve? Bueno, no, todos nosotros como correntinos nos toca muy de cerca todo lo, tiene que, todo lo que tiene que ver con Malvinas. Hay, un, hay una identidad con esto, la mayor cantidad de héroes son correntinos y por supuesto hoy las declaraciones de Patricia Burri realmente son nefastas, no son acorde a los tiempos que vivimos y muchos menos vuelven a reabrir heridas que nosotros considerábamos que ya estaban, estaban terminadas. Por último, senador, consultarle, bueno, se acerca el primero de mayo. Sabemos que usted trabaja mucho con, con los emprendedores. ¿Hay algo que esté preparando o algo que le quiera decir a aquellos trabajadores incansables como son los emprendedores? Bueno, en primer lugar, mi reconocimiento a todos los trabajadores, a los trabajadores formales, a los que tienen la suerte de tener un trabajo, a los que no tienen también un saludo especial y, por supuesto, seguir bregando para esto. Nuestra responsabilidad como Estado es generar trabajo. Nosotros, desde el ámbito que tenemos del emprendedorismo, buscamos, la posibilidad de poder hacerlo. El emprendedorismo moviliza la economía interna de una ciudad, de una provincia, y en ese sentido, tanto el gobernador de la provincia como yo, tenemos un fuerte compromiso de respaldo para todo lo que son los emprendedores. Así que, nuestro saludo especial en esta fecha, en este primero de mayo, y por supuesto, buscar las mejores condiciones de dignidad y de trabajo para todos los que necesitan. Bien, muchísimas gracias. A usted.